Quiero darles un cordial saludo. Mi nombre es Ana Chonó y soy una de las administradoras de la empresa AIP Soluciones, que es una empresa peruana eh, constituida por diversos profesionales de las diferentes disciplinas de las ciencias, enfocándonos en los servicios de capacitación y asesorías virtuales, ya con más de tres años de actividad y presencia a nivel latán como países en Perú, Colombia, Bolivia, eh, México y Ecuador, así como otros países más. Y hoy vamos a presentar el segundo webinar a cargo del ingeniero Valls, titulado ¿Cómo unificar el trabajo de todos los geólogos en su equipo? Eh, las importan la importancia de las normas de aseguramiento y control de calidad. El ingeniero, Valls, o el magíster eh, Ricardo Valls, es geólogo de profesión con más de 37 años de experiencia en la industria minera, a nivel internacional, posee una amplia experiencia en levantamiento, en levantamiento geológico, geoquímico, entre otras actividades mineras. Posee también experiencias directivas y una sólida base en investigación científica y entrenamiento personal. Ha estado involucrado en varios proyectos de diversos países como Canadá, África, Rusia, Argentina, Haití, Cuba, Indonesia, entre otros países de Centroamérica y Sudamérica. Estos proyectos han involucrado desde levantamiento regional a mapeo eh, local, perforación de diamantes, circulación en reserva, mapeo de canteras y minas, eh, muestreo e interpretación del levantamiento geoquímico, así como otras técnicas de exploración para... Eh, Minerales como oro, plata, metales eh, base, minerales industriales, entre otros. ¿no? Hoy el ingeniero Valls eh, nos está colaborando con este webinar, que es el segundo que, que vamos organizando con su persona, y esperamos que tengamos otras actividades más en futuro. Muchas gracias. Ingeniero. Gracias a todos los que están aquí presentes. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado? de que alguien les trae una roca, imagínense una situación, hay tres geólogos y traen una roca, la ponen en una mesa y preguntan, ¿qué roca es esa? Y lo más probable es que hayan cuatro respuestas, porque la geología, a pesar de ser una ciencia, es una ciencia más bien descriptiva que analítica. Y por eso la experiencia, la intuición, la, el conocimiento de cada geólogo afecta mucho en su capacidad de trabajo entonces yo he tenido la oportunidad de trabajar en grandes compañías en pequeñas compañías y este problema de la sistematicidad a la hora de trabajar a la hora de nombrar las rocas y demás siempre ha sido un problema enorme para todas las compañías si usted está trabajando con más de un geólogo, va a tener este problema. Y la solución no es tan difícil. La solución se encuentra precisamente en una parte del QAQC, que es precisamente el QA, el aseguramiento de la calidad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Valls. Soy graduado de LENGRI, posiblemente la mejor universidad de geología de, del mundo. En el 1983, o sea, ya tengo 37 años de experiencia. La cara sonriente es allá a la izquierda arriba, ese soy yo con 20 y pocos. Aparte de todo lo que mencionó Anita, yo soy el autor de varios libros de geología, de QAQC y más recientemente del uso de inteligencia artificial. Y este libro está aquí a la izquierda. Y ahí está el link. Es la base para esta presentación y también una presentación que tuve previamente a esta. Este libro puede ser comprado en Amazon y está en las dos versiones, en papel y en formato electrónico. Ok, los que estuvieron conmigo en el webinar anterior, hablamos de lo que era un diseño, cómo diseñar un programa de QAQC, Cómo cuáles eran los tipos más comunes de muestras de control, cómo organizar un programa de QAQC para el trabajo en el campo y también determinando la calidad del programa de QAQC. En la conferencia de hoy vamos a tratar en detalle acerca del aseguramiento de la calidad o el QA y mucho más importante, Cómo nombrar las rocas y alteraciones en el campo, de una forma sistemática. Y al final de esta de esta presentación, ustedes van a tener el, la idea de cómo se puede resolver este problema. Hablemos un poco del aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad es una serie de documentos que eh, muestran cómo se hace el trabajo en cada compañía. O sea, cada compañía <coughs> perdón, debe de tener una serie de documentos explicando la metodología, la sistemática de cada una de las actividades que ellos realizan. Desde el mapeo geológico, eh, los muestreos geoquímicos, los levantamientos geofísicos, la perforación, todo, toda la actividad que realiza la compañía debe de tener por escrito un, do, un documento que es lo que compone el, los manuales de aseguramiento de calidad. Los laboratorios también tienen la misma necesidad de tener manuales de aseguramiento de calidad. Este es lo, lo que va a permitir lograr la sistematicidad en sus trabajos. Y voy a presentarles algunos de los modelos, de los documentos que ustedes pueden generar o que deben de generar, sobre todo si están trabajando en la industria, ya sea privada, ya sea pública. Aquí, en esta imagen, les estoy mostrando dos diagramas de flujo el protocolo que hay que tener con los laboratorios para que preparen sus muestras. En la conversación anterior, yo les había dicho que era muy importante que ustedes como geólogos tuvieran contactos muy estrechos con los laboratorios y no solo que en el contrato que se haga con el laboratorio se hable de, ok, el costo por muestra o qué tan rápido voy a recibir los resultados, es muy importante que todos los detalles del QC, del, del control de calidad, estén incluidos en ese documento y muy específicamente qué hacer cuando falla un control de esos hablamos en la conferencia anterior, por ejemplo, si falla un blanco, el laboratorio tiene que repetir cinco muestras a partir de la muestra original a costo de ellos, siempre y cuando ustedes hayan puesto hecho, puesto eso en el contrato. Eh, a la izquierda está un ejemplo de cómo preparar las muestras de rocas, a la derecha un ejemplo de cómo preparar las muestras de suelo y con, con indicaciones de dónde van todos los controles que pueden ustedes incluir y la explicación de qué busca cada uno de estos controles. Aquí a la izquierda tienen un ejemplo de un diagrama de flujo, pero para una muestra en el campo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo eh, un muestreo de, de nosotros le llamamos jaguas de los sedimentos pesados, en inglés Heavy Mineral Concentrate los HMC, generalmente hay una secuencia en ese trabajo. Se coge un volumen, se pesa, se tamiza, se, se pesa la fracción pesada, se, se vuelve a tamizar, se cuartea, se se cuartea, separa se en muestra y se toman muestras para distintos tipos de análisis. Todo eso es un diagrama de flujo que está representado ahí en, el, en la grafiquita de la izquierda. Y esto es uno de los documentos que debe de estar bien claro para cada compañía. Idealmente sería el mismo documento para todas las compañías, pero bueno, estamos lejos de eso. Por el momento me conformo con que cada compañía esté clara de que tiene que tener toda esta documentación en forma escrita, no oral, no basado en la experiencia del geólogo más viejo que va a coger al geólogo acabado de regresar de, regresar de la universidad y entrenarlo, eso, claro, está muy importante, pero generalmente los geólogos de más experiencia tienen cosas mucho más importantes que hacer y no pueden dedicarle todo el tiempo necesario al entrenamiento y preparación de un geólogo grabado. Por tanto, la existencia de estos documentos de control de la, del aseguramiento de la calidad son imprescindibles. Acá a la derecha les pongo otro ejemplo extremadamente sencillo de un tipo de etiquetas que nosotros utilizamos para los muestreos de suelo cuando trabajamos con personal no calificado. En muchas ocasiones, sobre todo las compañías más pequeñas, no pueden darse el gusto de tener un geólogo, incluso junior, tomando las muestras de suelo, le sale muy caro. Por tanto, uno se utiliza a personal personal de trabajo de la zona, les da un poco de entrenamiento y demás. Este es un tipo de tarjeta que como ustedes pueden ver, siempre y cuando la persona no sea daltónica y para leer y escribir, puede utilizarlos y eh, conlleva prácticamente toda la información importante durante el levantamiento. Las coordenadas, la profundidad del muestreo, el color del suelo. Y estas es otras cosas que ustedes ven de capametría, radiometría, temperatura, etcétera. Nosotros en Valsh Consultant siempre tratamos de introducir un método de trabajo que, que es común en Europa, específicamente en Rusia, donde se prepara un equipo y ese equipo que está compuesto por el geólogo de mapeo, el geoquímico, el geofísico y demás pasa una sola vez por el terreno. Aquí en América estamos acostumbrados a primero mandar el geólogo a hacer el mapeo, después van los geofísicos a hacer su geofísica, después van los geoquímicos y etcétera, etcétera, etcétera. Ese sistema eh, en primer lugar es mucho más largo y no permite la colaboración de todas las ramas de la ciencia. Por eso, yo de verdad considero que este método que yo le llamo en inglés es Complex System Approach, CSA, o el acercamiento complejo, de tener en un mismo grupo las distintas especialidades, permite salvar mucho más tiempo y hacer mejor trabajo. Les decía que este método de tener todos juntos, el geofísico, el geólogo, el geoquímico y demás, es mucho más efectivo y por eso que en estas tarjeticas ustedes ven que hay espacio para mediciones de geofísica, como son la capometría, la radiometría y demás. Un, eh, dos puntos que casi nunca se hacen y yo siempre recomiendo que lo tengan en cuenta. Uno es el pH, medir el pH del suelo, no hace falta que haya agua, o sea, o sea eh, ustedes pueden medir el pH del, de los ríos y demás, eso es una información, pero incluso el pH del suelo, hay un equipo que se llama un picómetro, que se utiliza mucho en cocina para medir la acidez del, de la masa del pan, pero se puede comprar y ese picómetro sencillamente se clava en la tierra y les da el pH del de suelo. Y esto es una información muy útil. Aparte de que eh, ustedes pueden hacer las mediciones de pH en las aguas utilizando los papeles amarillos de pH. Rojo, ácido, azul intenso es básico. Verde es neutro. Otro punto importante de cosas que pueden hacerse es, por ejemplo, medir la temperatura. Y cuando yo estoy hablando de medir la temperatura, y esto es algo que a lo mejor los sorprende, pero si ustedes hacen su hueco para tomar la muestra de suelo, inmediatamente con un termómetro de láser, miden la temperatura en la superficie y miren la temperatura en el fondo del pozo, del, del pozo no, en el fondo del hueco que ustedes hicieron para coger la muestra, van a ver con tremendo asombro que hay una gran diferencia en la temperatura, en el orden de varios grados Fahrenheit. ¿Por qué? Eh, generalmente hay un método geoquímico que se llama, bueno, ahora le cambiaron el nombre, antes se llamaba sol, gas, hidrocarbón, ahora se llama selectiv, bla, bla, bla, no importa, SGH, que determina la presencia de gases que son formados por las bacterias que están comiendo su, eh, sus metales y sus excretas, sus, sus, sus residuos, generan gases. Y esas, este método de sol y carbon es capaz de detectar la presencia de todos esos gases. Uno de los cuales, o el más importante de todos, es el metano. Ahora, eso es una técnica conocida. Varios años atrás yo estaba trabajando en Burkina Faso y estaba pensando en esta técnica y el metano como tal es un gas más frío. Y yo pensé, ok, si esto funciona, si esto funciona de esa forma tan correcta, si yo mido la temperatura, debe haber un gradiente de temperatura entre la temperatura en la superficie y la temperatura en el hueco. Y e hice un trabajo de... De, de varias cientos de muestras en distintas condiciones geológicas y demás, y pude comprobar que incluso un hoyito de 10, 15 centímetros les va a dar esa diferencia. Y mientras más grande es la diferencia, más cerca están ustedes de una posible mineralización. O sea, un termómetro de láser en la mano, ustedes son capaces de tener una idea de si la muestra está si el área está mineralizado o no. La fecha, claro, está muy importante. Y después este cuadrito de arena, arcilla, arena, arcilla y carbonato es para que, recuérdense que esto es para un, una persona que no es geóloga, pero cualquier persona sabe lo que es una arena, sabe lo que es una arcilla y si le das un poquito de ácido clorhídrico puede saber si tiene carbonatos o no en la roca. Y sencillamente ellos marcan la composición litológica de la muestra. Y los otros dos son los números. Uno va para la muestra, el otro se queda en la etiqueta. Y aquí también es donde ustedes marcan los duplicados, eh, los blancos, los estándares y demás. Aquí les muestro dos tarjetas mucho más profesionales. Y no se asusten con... con <ríe> con el formato, en realidad esto es una tarjeta que es de tamaño, cabe en un bolsillo y aunque a ustedes les cueste trabajo creerlo, cada tarjeta de estas contiene toda, toda la información geológica, desde las condiciones de mostreo hasta los tipos de análisis, hasta los resultados, e incluso ustedes pueden hacer determinados procesamientos estadísticos directamente con estas tarjetas codificadas las cuales yo he creado para todos los tipos de muestreos geoquímica, eh, o sea, de suelo, de roca, de agua, de aguas, atmosférico, biológicos, de todo. Lo interesante de estas tarjetas son varias cosas. En primer lugar, obliga al geólogo a llenar toda la información, o sea, no se le va a olvidar que tenía que haber tomado el pH o o lo que fuera. Estas tarjetas obligan a todos los participantes a seguir una secuencia en la descripción. Esa es una. Dos, cada eh, espacio en la tarjeta, por ejemplo, ustedes ven que está compuesto por números y espacios. Los espacios más cercanos al número, por ejemplo, el 1, el cuadro arriba sería 1A, el de más arriba sería 1B. Si tienes tres divisiones, por ejemplo, la 141, A, B y C. Siempre la, la A más pegada al número. Lo interesante aquí es que cada cuadro, por ejemplo, el 1A significa lo mismo en todas las tarjetas. Por ejemplo, esta tarjeta de la izquierda es una tarjeta para muestreo de suelos, mientras que la tarjeta de la derecha es para un muestreo de, eh, de aguas de sedimentos pesados. Y, por ejemplo, 1A, 2D, 3C, quieren decir exactamente lo mismo en todas las tarjetas. Otra ventaja es que no hay necesidad de hacer traducciones. Y eso sucede mucho en nuestros países, en Latinoamérica, donde nuestro idioma es el español, pero casi todo hay que presentarlo en inglés. Pero aquí no hay necesidad de hacer ninguna traducción. Ustedes sencillamente tienen que traducir una sola vez el significado de cada rejilla, o sea, cada punto, el 1A significa tal cosa y lo puedes tener en inglés, en ruso, en francés, en alemán, en árabe, en lo que sea. Y esas tarjetas son completamente leíbles por aquella persona que tenga la guía. Al mismo tiempo, si ustedes no tienen esa guía, estas tarjetas son completamente seguras porque nadie puede adivinar qué significa 75B. No puede a la vez el el yo, yo bueno yo diseñé estas tarjetas aún estando en Cuba por allá por el 1987 88 y las he ido, esta es como la séptima versión, que las más, más adelantadas y en, en toda mi experiencia trabajando con estas tarjetas, con distintos grupos en distintos países en realidad en menos de una semana, ya los técnicos o los, incluso los sí, los técnicos, digamos, son capaces de recordar los valores de todos estos puntos, sobre todo los más importantes, porque claro está que ustedes no van a tener necesidad de ubicar, o sea, de llenar la información en todos los cuadros. Esta es una tarjeta que está planificada para todas las posibles opciones. Por ejemplo, relieve, hay una, tiene el llano, Ladera ondulada, colina mediana, montaña, y tadeo. Pero si ustedes están trabajando en un área de llanos, bueno, ustedes saben que es, el llano es el 55B. Y por tanto, nada más que tienen que acordarse eso. Incluso pueden, antes de ir al campo, ya marcar algunas de las, de las posiciones. Por ejemplo, ustedes saben que ustedes van a enviar todas sus muestras a hacer en leach, Ok, seleccionan el 83DC, que es en Leach. Y así lo tienen todo programado. Dentro de la tarjeta, por ejemplo, en la izquierda, tienen el caso de ahí ven una, como si fuera una brújula y un, una especie de, eh, de escala XY. Estas son muestras de suelo. En la interpretación es muy importante tener en cuenta la orientación y el ángulo de caída del punto donde ustedes tomaron la muestra. Incluso, incluso, si ustedes están tomando muestras para Enzyme Leach o MMI, que producen anomalías verticales, las famosas orejas de conejo, ¿okay? incluso en esos casos donde el relieve no afecta mucho el desplazamiento de las anomalías, es siempre muy importante tener una idea de en qué dirección y con qué ángulo caía la muestra en el lugar. Y siempre tienen la parte de atrás de la tarjeta para hacer algún apunte de algo que no se tuvo planificado. Lo cual es realmente raro porque no solo que las tarjetas tienen prácticamente todas las posibles combinaciones sino que también hay un grupo de, de, de, de celdas que son para otros. Pero bueno, Siempre hay cosas, por ejemplo, ustedes encontraron un, un afloramiento muy bonito y quieren hacer un, un gráfico del, del afloramiento. Si toman fotografía, también hay una celda para tomar, para marcar que tomaron una foto y qué número es de la foto y demás. O sea, este tipo de tarjetas deben formar parte del de plan de aseguramiento del trabajo en la compañía, porque... Como les repito, de esta forma todos los geólogos van a trabajar de la misma forma, siguiendo los mismos pasos. No se va a olvidar nada. Y un último punto con respecto a estas tarjetas es que, en mi caso, todas estas tarjetas tienen una versión en Microsoft Access. O sea que al final del día, ustedes dan las tarjetas a un estudiante, que no hace falta ni siquiera que sea geólogo, que va a entrar la información en una base de datos totalmente segura porque lo único que él va a entrar es, por ejemplo, él va a tener una, una lista diciendo uno, A o B, ok, es A, ja, marca A y se acabó. Y después esa base de datos en, en Microsoft Aces, ustedes saben que pueden hacerle queries, pueden exportarla para, digamos que ustedes quieren hacer un, una búsqueda en específico de cuáles serían los resultados Demuestra que se tomaron del horizonte B nada más. Y en Microsoft hace que son es un segundo, de exportar los resultados y después representarlos gráficamente. Hablando de representarlos gráficamente, en, en unos días voy a dar una, un curso de cómo representar sus datos geoquímicos mayormente utilizando combinación de software como Surfer e Insight para los que estén interesados. Ok, esto es tarjetas codificadas, pero es solamente una pequeña parte de control de aseguramiento de calidad. Todos ustedes han oído hablar de machine learning, de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. El basamento del aprendizaje automático es sencillo, en este sentido, a la eh, ustedes le enseñan a la máquina a partir, por ejemplo, quieren ustedes enseñar a la máquina a identificar gatos y le muestran dos millones de, de fotografías de gatos y después le ponen un test donde hay gatos y perros y la máquina en teoría debe de ser capaz de identificar a los gatos. Ese mismo concepto de aprendizaje automático lo podemos hacer con nosotros. Yo lo llamo aprendizaje humano o human learning, no machine learning. Y si ustedes crean, en realidad no tienen que crearlo porque ya los cree, pero si ustedes usan esta serie, por ejemplo, aquí a la izquierda, ustedes tienen un, un diagrama de flujo para la identificación de todos los tipos de rocas magmáticas, ígneas, ¿Okay? Y este es un tipo de póster, de, de, de cartel, que ustedes deben de poner en el core shack o en el lugar donde ustedes estén trabajando a la hora de identificar eh, las muestras. Del core shack también quiero eh, hablar un poquito. Eh, existe lo que yo llamo, lo que yo reconozco, el core shack ideal. Y un core shack ideal tiene una serie de, de características como por ejemplo, desde de tener eh, mesas ergonómicamente diseñadas para que el geólogo no se mate trabajando, hasta, y eso es muy sencillo, la, las mesas deben tener una inclinación de al menos 40 grados, de forma tal que cuando ustedes están mirando a la roca, no tengan que inclinarse todo el tiempo para mirar la roca, eh, aparte de que les acaba la espalda, generan sombras que si la luz está acá arriba generan sombras sobre el testigo. Es mucho mejor las mesas de descripción ponerles un, una inclinación 35 a 40 grados es suficiente y poner ahí las, las cajas de perforación y mirarlas sobre un ángulo 90 grados con una buena iluminación. Otra situación importante es la, la estación de fotografías y pueden existir aquí les pongo a la derecha un caso eh, esto fue en Armenia cuando yo llegué allí, no había absolutamente nada. Todo esto lo hicieron los mismos geólogos con madera de, de antiguas cajas de perforación. Pero funciona perfectamente. En primer lugar, el ángulo de la mesa era de 45 grados y compramos un trípode donde se ponía la cámara con un ángulo de 45 grados. De forma tal que el campo visual de la cámara estaba en un ángulo de 90 con respecto al testigo de perforación. Una vez que se logró eso, se marcó el punto, los tres puntos donde iban las patas del, del trípode y se fijaron todos los botones habidos y por haber, de forma tal que todas las fotografías se tomaran siempre en el mismo lugar y con el mismo ángulo. Pero más importante que eso, y esto es una cosa que yo no he visto mucho, si se fijan en la foto de abajo a la derecha, cerca de la mano de, de mi colega Baján, ven que hay una escala de colores y una escala en blanco y negro. Y eso es muy importante porque incluso ahora con cámaras que tienen una calidad increíble, es, no es tan fácil para nosotros entender los colores en una roca. Y, lo, y la roca debe estar húmeda ¿okay? y debe de tener por lo menos dos fuentes, o, o luz natural o dos fuentes de iluminación posiblemente de lámparas de sodio, para evitar los reflejos y demás, pero si ustedes tienen esa escala de color y esa escala de blanco y negro, de grises, en el mismo lugar donde está la caja, les va a ser mucho más fácil interpretar el color de la misma. Siguiendo hablando de, de perforación, y déjame quitarme de aquí para que vean mejor, Lo ideal es que cada pozo tenga lo que yo llamo el, el portafolio o el libro de la perforación. Y esto es una serie de documentos en Excel que después se imprimen y se forma una especie de libro y cada pozo tiene su eh, detalle, su libro, en el cual están todos los pasos que se requieren seguir en el programa de perforación. Desde, y aquí a la derecha tienen, por ejemplo, un ejemplo de cómo se hace el requerimiento de, un, de la posición de un pozo de perforación. Y esto es muy importante. Muchas compañías, por desgracia, perforan por perforar o perforan para explorar. Mi concepto de siempre, que yo siempre digo, es que no se puede perforar para explorar, se puede perforar para verificar. Lo que quiere decir que antes de poner un pozo, ustedes tienen que tener una idea muy buena de qué es lo que van a, contar, a cortar, dónde lo van a cortar y demás. Y toda esa información debe estar reflejada en este modelo de aquí a la derecha, incluyendo un perfil geológico, el triangulito del, del pozo con la... La línea de, de perforación y dónde ustedes esperan encontrar la mineralización y dónde ustedes esperan encontrar fallas y dónde ustedes esperan encontrar el agua y demás. Toda esa información la debe tener el perforador y de la misma forma que yo digo que es importantísimo tener muy buenas relaciones con el laboratorio y que el geólogo debe ir al laboratorio y los, la gente del laboratorio visitar al geólogo, lo mismo es con los perforadores, incluso está mucho más importante. Porque una perforación mala puede acabar un depósito. ¿Ok? Entonces, esto, todo este tipo de información, de nuevo, está en Excel. Y claro está, como ustedes saben, es muy fácil llevar tablas en Excel a Microsoft Access para después hacer cualquier tipo de, de queries. Aunque ya Excel, con las opciones de Power Query y demás, puede también hacer esta serie de cosas. Como ustedes ven, son varias las las, las normas que lleva cada uno de estos libros. Le pongo otro ejemplo aquí, que más relacionado con, con nosotros, este es el modelo para el control de aseguramiento y control de calidad, ¿ok? Donde van todas las muestras, desde dónde, los resultados, quién lo tomó, el tipo de muestra y cualquier tipo de observación, ¿ok? Esas son para la perforación, pero siguiendo hablando de el Human Learning, el aprendizaje humano, hay otra serie de posters, de carteles, todos los cuales deben de estar en las paredes del Corchak donde quiera que ustedes estén trabajando, ya sea, en, ya sea en el laboratorio de mineralogía de la universidad, si es que están en la universidad, donde sea, deben de tener estas gráficas e incluso que no lo puse aquí, pero fotografías de las rocas. De la misma forma que nosotros le enseñamos a la, a la computadora con dos millones de imágenes de gato, de así mismo nosotros debemos tener imágenes del tipo de rocas que nosotros podemos encontrar. Es el mismo sistema de aprendizaje y si las máquinas son capaces de aprender, nosotros más. Y aquí a la izquierda tienen varios modelos de de descripción de, de rocas y a la derecha cosas mucho más eh, complejas como son los tipos de plegamientos fracturas lineamientos y, y demás es imposible claro está en, en una hora explicar todos estos todos estos detalles pero de todas maneras yo voy a entrar un poquitico en, en el en la explicación de cada uno de estos gráficos, les, les informo también que próximamente, creo que también organizado por un grupo en Perú, va a haber un curso de esto, de específicamente de cómo eh, identificar rocas de campo y explicando en detalle y en, con ejemplos prácticos cómo funciona todo el sistema. Ok, eh, vamos a empezar hablando de cómo nombrar las rocas y alteraciones en el campo. Y todos ustedes conocen, posiblemente han visto el, el rombo donde de acuerdo a la composición de plavioclasa, cuarzo, feldespato y, y magnesio, ustedes tienen el nombre de las rocas eh, y, es, y este sistema existe desde muchísimo tiempo diseñado por los, eh, los americanos. La limitante de ese sistema es que para ustedes utilizar esa, ese diagrama, ustedes tienen que saber exactamente cuál es la composición modal, o sea, cuánto por ciento de cuarzo, de feldespato y de plavioclase hay para que puedan encontrar el punto de intersección de esas tres líneas y ese le va a dar el nombre de la roca, lo cual para nosotros en el campo nunca sucede. La otra opción es la experiencia. Ok, es una roca blanca con puntitos negros, es ligerita, estoy en una zona de un batolito, esto es una, un granitoide. Ok, los ingleses en el British Geological eh, Service, y les voy a pedir encarecidamente que vayan allí, creo que tengo el link un poco más adelante, si no buscan PGS, el British Geological Service hace unos años eh, llegó a una idea genial y dijeron que no es lo mismo la descripción que uno puede hacer sentado en su laboratorio, con aire acondicionado, una taza de té al lado, eh, un microscopio con secciones delgadas, eh, resultados de todos los análisis de elementos mayores y demás, a la descripción que puede hacer un pobre geólogo a las 3 de la tarde bajo un aguacero, comiendo los mosquitos y demás. Genial. Ellos crearon 7 campos. El trabajo de campo de nosotros cae entre el 4 y el 5. yo me tomé el trabajo de, eh, de de estudiar este sistema bien bien bien en detalle y traté de adaptarlo no simplificarlo porque el sistema es de por sí sencillo pero adaptarlo a las condiciones de la práctica porque esto es un poquitico académico y entonces eh, para hacer eso empecé por combinar este sistema que me parece genial de los ingleses con la sistemática que se utiliza en Canadá al describir un afloramiento. Y esto que está aquí en rojo abajo es algo que quiero que ustedes se memoricen, que cuando estén parados delante de un, eh, delante de un depósito, primero describen la alteración Después describen el nombre de la roca con el calificador, que eso es lo que hacen los ingleses. Después describen la textura. Y por último, describen la mineralización. Ahora, el... el ¿Dónde está esto aquí? Un segundo. Los ingleses eh, dicen que si usted está... Que hay dos tipos de formas de nombrar una roca. Si usted está, tiene una roca en la mano, ¿okay? que es negra, pesada, ven claramente los cristales de olivino que forman más del 80% de la masa de la roca, claro está que sin mucha duda ustedes van a decir que eso es una dunita. ¿okay? Y eso es lo que ellos le llaman un nombre raíz. Quiere decir que están ustedes 100% seguros de que es una dunita. Ahora imagínense esa misma roca en Guatemala. Lo único que tienen en la mano es una cosa roja que les mancha hasta la ropa, con algunos pseudomorfos que parecen olivinos. La roca todavía es pesada. O sea, ustedes no están seguros de si eso era una dunita o una periodotita o una perixenita o una huesterita. Pero están seguros de que eso es una roca ultramáfica. Y ese es un nombre aprobado. Y ese es el gran el gran truco de este sistema de clasificación. Si ustedes están completamente convencidos de que la roca es lo que es, entonces le pueden poner un nombre raíz, eh, un nombre raíz. Si no están seguros, entonces buscan un nombre aprobado que esté, que esté por generalización, un poco por encima de lo que ustedes piensan. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en, en un cuerpo granitoide. Y en el cuerpo hay, hay granitos, hay granaderitas, hay tonalitas y demás. Si ustedes no están seguros de cuál específicamente es el nombre de esa roca que tienen en la mano, pueden llamarla sencillamente roca félsica. Y eso es un nombre aprobado. La ventaja de este sistema es que, en primer lugar, están correctos porque es una roca félsica. Y ni siquiera es un error. Es una forma de nombrar sus rocas y más adelante cuando tengan las secciones pulidas, las secciones delgadas, los resultados del laboratorio, ya saben que esa roca que ustedes le llamaron roca ígnea es una tonalita, es muy fácil de cambiar toda la información y ponerle tonalita. Otro punto importante, sobre todo en la industria, eh, hasta cierto momento es muy importante ser bien detallistas y diferenciar una granidorita de una de un granitoide pero a la hora de, los, de establecer los recursos minerales generalmente se utilizan eh, definiciones geológicas mucho más grandes generalmente son rocas granitoideas todas las rocas granitoideas o todas las rocas ultramáficas y demás por tanto es un balance Ahora, como les decía, existen nombres raíces y nombres aprobados. Si están escribiendo a máquina, ¿okay? un reporte, los nombres aprobados se ponen en negritas y subrayados. ¿Okay? Los, nombres, los nombres raíces se ponen en negritas y subrayados. Los nombres aprobados se ponen en negritas y los calificadores, que ahora les voy a hablar de los calificadores, se ponen en itálica. Si están escribiendo a mano en el campo, en su libreta de campo, entonces, los nombres raíces se ponen subrayados, los aprobados normal, y los calificadores se ponen entre comillas. Ahora, calificadores. Calificador es como un adjetivo. y es, Pero es un adjetivo que ustedes le añaden al nombre siempre y cuando no sea algo que se espera. Por ejemplo, ustedes no van a decir... Eh, andesit, eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Granitoide rico en cuarzo. No, los granitoides son ricos en cuarzo. O obsidiana negra. La mayor parte de las obsidianas son negras. Eso no es un calificativo. Ah, pero en países como Guatemala, Armenia y demás, hay una variedad de obsidiana que es carmelita rojiza. Eso es un, cal es un calificativo. ¿Okay? El, el calificativo sería añadirle ese tono. Otros tipos de, de calificadores son la granulometría. Si la granulometría es, es normal, no se menciona, pero si es muy gruesa o muy fina, se pone como un calificador. A la hora de hablar de rocas porfiríticas, ustedes saben que tienen los fenocristales y la masa fanítica. Los fenocristales se identifican, digamos que ustedes tienen una roca que, es, eh, que, es un fenocri que los fenocristales son cuarzo y plagioclasa. Bien, el mineral que esté más abundante de los dos es el que se pone más cerca del nombre. Por tanto, cuarzo, plavioclas, granitoid, quiere decir un granitoidio porfirítico que tiene mucha más plagioclasa que cuarzo en sus porfiros. De nuevo, no, no podemos entrar en todos los detalles de esto, pero para ir adelantando, porque ya son, ya llevo como 50 minutos, vamos a hablar un poco de las alteraciones. Y todo esto está en el libro que yo les mencioné al inicio de, de QAQC. Las alteraciones tienen distintos tipos, pervasivas, selectivas, pervasivas y demás. Por ejemplo, una serpentinización es una alteración pervasiva porque toda la roca ha sido Alterada, Todo lo, toda la roca se convirtió en serpentina. Hay casos, por ejemplo, donde ustedes tienen un proceso de lisenitización, donde solamente la paradioclasa se convierte en caliza. Es una selectiva pervasiva y así. Y existe una serie de códigos que nos permiten representar toda esta información de forma tal que después esta información sea muy fácil de introducir en la computadora. Como les decía, ya de esto les hablé, de que los, los nombres son raíces, aprobados y los calificadores. Eh, la abundancia de, también es otro calificador. Y les voy a mostrar rapidito algunos de los, eh, los pósters que nos permiten clasificar los distintos tipos de roca. Por ejemplo, este es el póster para roca sedimentaria. Aquí les voy a poner un detalle donde ustedes ven, ustedes comen la roca le echan ácido, si todo lo que va hacia la derecha es eh, o en verde sí, todo lo que va hacia abajo o en rojo es no. Si reacciona con ácido, ok, decimos que sí. Si los granos son más de, mayores de 2 milímetros, entonces una calcirudita. Si no, digamos que los granos estaban a, a mayor de 0.06 milímetros, una calcirinita o si no, una calcilutita Y así, muy sencillo, ustedes van a llegar a los nombres aprobados, Siguiendo preguntas que son, que incluso un niño puede responderlas. Veamos el otro caso, las rocas vulcanógenas consolidadas y las rocas vulcanógenas no consolidadas. De nuevo, es muy sencillo, aunque en este caso es necesario tener una pequeña idea de... El, la cantidad de piroclasto, pero eso se puede estimar fácilmente, y como ven reciben los nombres de los distintos tipos de rocas bucanógenas no consolidadas. Esta es la clasificación que proponen los ingleses para el, la identificación de rocas cristalinas, eh, o sea, rocas magmáticas intrusivas. Yo sinceramente considero este, este gráfico que no es muy eficiente por la misma razón de que tenemos que saber el porcentaje de los distintos minerales, cuarzo, albita, plagioclás y demás. Por tanto, yo les recomiendo que utilicen mi método, esto es un, un diagrama de flujo que yo diseñé en 1997, y les va a permitir determinar especie, cualquier tipo de roca ígnea. Y voy a ponerles un ejemplito aquí rapidito, por ejemplo, tienen una muestra, digamos, que es oscura, no, es pesada, sí, entonces le añade el, el nombre, el prefijo de leuco, porque siendo pesada es, es clara, por lo tanto es leuco. Digamos que eh, si tiene cuarzo, digamos que no, tiene una volco, eh, textura volcánica, digamos que sí, hay más olivino que piroxeno, se trata de una comatita o una kimberlita. Y de esa forma, ustedes pueden llegar a cualquier tipo de roca magmática que existe rocas metamórficas igual eh, de nuevo eh, con siguiendo un diagrama de flujo extremadamente sencillo van a llegar a la definición de todas estas eh, muestras y con eso tenemos las dos primeras partes de la ecuación la alteración ya lo vimos, tenemos el nombre de las rocas con el calificador y ahora hablamos de las texturas y las texturas, de nuevo, es... Todo esto es diagramas de flujo. Todos estos diagramas de flujo están en el libro. Y aquí tenemos, por ejemplo, vemos la, la muestra, digamos, tiene fragmentos volcánicos. Si tuviera fragmentos volcánicos, vamos a la sección 2, que son piroplásticos. Si no, pero los cristales pueden ser vistos a simple vista, vamos a la zona, a la sección 3, que es panerítica. Si no, serían los cristales o afaníticas. Y cada una de estas secciones... Tiene su propia tabla de descripción, ¿ok? Y no voy a entrar en mucho detalle. De nuevo, es, es como yo les decía, es sencillamente seguir respondiendo sí, no, sí, no, sí, no. Y van a tener todos los nombres de las texturas. Aquí están en el caso de las texturas para las rocas piroclásticas. Depende sencillamente del tamaño de, del grano. Esta es más detallada. es la, la la textura de las rocas ígneas y les pongo aquí un ejemplo para que, para que lo vean, digamos, que la roca no tiene una orientación general, pero sí tiene vacolas las vacolas están llenas, es una textura amigdaloidal. Y así, muy sencillo, muy sencillo va a llegar a los nombres, y sobre todo lo más importante, de una forma sistemática. De nuevo lo mismo para las estructuras de cristalinas, y para las estructuras afaníticas. Y con esto, estoy llegando ya al final, les recuerdo, este es el libro donde tienen todas estas, eh, alter, eh, todas estas descripciones, todas las tablas, incluso en el libro se incluye un atlas de alteraciones, que es muy útil a la hora de, o bien saber qué tipo de alteraciones podemos encontrar. O cuando tenemos las aclaraciones, saber a qué tipo de roca se asocia. Y con esto, Ana, con esto termino exactamente 58 minutos. Muchas gracias por su atención. Esto era fundamentalmente para darles una idea de que existe la solución para unificar el trabajo de todos sus geólogos. Y la solución es los controles de aseguramiento de calidad. Si ustedes generan estos documentos, van a lograr que el trabajo se haga sistemático. Y les, también les digo que va a haber un curso eh, en el cual yo voy a, vamos a hacer trabajos prácticos de identificación de los nombres de las rocas. Ustedes, los participantes, van a también a traer sus rocas, identificarlas y demás. Va a ser muy muy interesante. Y les avisaré o estén al tanto por mi Facebook de cuándo esto va a suceder. De nuevo, muchas gracias a todos por la atención y si hay preguntas. Muchas gracias, ingeniero, por su, por su participación. Ha sido una, una charla muy, muy interesante. Eh, a los participantes les digo si ¿sí pueden dejar algún comentario en el chat si tienen alguna pregunta o pueden usar los micrófonos, por favor. Yo sé que es mucho y, y a esa falta tiempo para procesar, pero fundamentalmente entiendan, ¿ok? Esto que lo estoy diciendo, los QA, el aseguramiento de calidad, es la solución para unificar el trabajo de los geólogos y o bien los crean ustedes, o bien utilizan esto que ya están creados, o los discuten, pero tengan esas secuencias de trabajo, esas secuencias de descripción de roca. Mientras más sencillas son, menos errores van a haber. Tengo yo un comentario por Facebook que eh, bueno, pide si se puede compartir la información que, que ustedes nos ha brindado. Bueno, toda la información que brindé está en el libro pueden comprar el libro y ya. Si no pueden participar en el próximo evento, en que va a ser un curso como tal de tres cuatro días, donde vamos a estar hablando de todo esto, vamos a hacer ejemplos prácticos y demás, y ahí van a tener y si sí, en ese caso incluso si no tienen el libro van a tener copias de los de los pósters, las tarjetas codificadas y demás, eso sí yo no lo doy por gratis porque eso es también eso es lo que yo hago. Es parte de mi trabajo como, como profesional, pero les doy la idea. Ustedes pueden diseñar ese tipo de, de tarjetas o me pueden contratar y yo las introduzco en, su, en sus compañías. Ok, ingeniero, muchas gracias. Y ahí tienen mi correo electrónico, valsvg.com. Si tienen alguna pregunta, yo siempre estoy abierto a, a ayudar en lo que yo pueda. Tengo aquí una consulta. Sí, estoy viendo. No, las tarjetas codificadas no están en el libro. Escríbeme, Luis, escríbeme mi correo, porque hay una, yo tengo un libro publicado, gratuito, creo que está en Wikibooks o en algún lugar de eso. Escríbeme a mi email y te mando el link. De nuevo, es, no es la última versión, pero te va a enseñar cómo es que funciona y tú puedes enseñar la, la tarjeta tú mismo. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Nosotros como AIP Soluciones le agradecemos mucho su colaboración y esperamos eh, poder realizar siguientes eventos, eh, poder organizar un curso también con, con usted para que eh, todos los eh, participantes de ahora y de la, la sesión anterior también puedan eh, compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias por su colaboración. Hasta la vista Anita, gracias a todos, nos vemos. like comment and subscribe and don't forget to click the notification bell